Será el martes y miércoles de la semana próxima que según se tiene previsto se llevará a cabo un llamado a huelga el cual ha sido convocado por el Bloque de Comunidades Rurales de San Francisco de Macriz, al cual se ha unido el sector Ugamba y hoy representantes de las localidades que componen Vistal Valle afirmaron también participarán exigiendo el circuito 24 horas de energía eléctrica. Estamos, os hacer el conocimiento público a la gente de The norte que a partir de martes y miércoles 16-17 nos estaremos unificando a lo que son los movimientos huelgarios que verán en algunos sectores en San Francisco con motivo a que al incumplimiento de de norte nos han puesto muchas fechas de trabajo no están cumpliendo con los trabajos que nos han prometido y esperamos que ellos vengan antes del martes, porque de lo contrario nos unificaremos a todos los movimientos huelgarios y continuaremos, porque estamos llamando para una gran movilización el próximo jueves, donde determinaremos reunir los contadores y entregárselos a la oficina de Norte, porque no ha más contadores en Vitervalle, si no se comienzan los trabajos de 24 en Vitervalle. Wellington Camilo y Antonio Castillo, también presidentes de juntas de vecinos de la zona de Vistalvalle, concuerdan en lo antes expresado. Explican que reciben de una a dos horas de electricidad y pese a tener un acuerdo con ejecutivos de la empresa distribuidora de electricidad del norte y de norte, en esta ciudad, el desfavorable panorama continúa siendo el mismo. Claro que sí, porque es una problemática de todos los sectores. Todo, todo lo que se llama Vista el Valle significará el llamado a huelga, ya que todos estamos sufriendo todos estos apagones que continuamente todos los días... Y como decía el compañero, el costo de la energía eléctrica es bastante elevado y no recibimos el servicio, ya que hayan incumplido bastantes veces. De, de nuestro sector, y no creemos que es verdad que en ese tiempecito ellos van a hacer los trabajos que hay que hacer. O sea que nos están poniendo un esto, nos están eh, sosteniendo ahí con mentiras para ver si nosotros no nos lanzamos. No le hacemos presión, pero nosotros estamos dispuestos a hacerle la presión que haya que hacer. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.